Bueno, nosotros tra tra traíamos un proyecto que es una metodología de participación ciudadana para niños ni adolescentes que se llama Levanta la mano. Ya teníamos una eh, instancia piloto en Chile que realizamos en el contexto de las elecciones presidenciales para darle eh, voz a los niños ya que no pueden votar. Y ahora lo que estamos realizando es una metodología que facilita espacios de co-creación entre niños ni adolescentes y también adultos eh, para su involucramiento político en la toma de decisiones y en... Eh, ...espacios de, de poder... ...hay toda una experiencia que viene de distintos ámbitos socioculturales... ...tenemos en nuestro grupo eh, personas de México, Colombia... Eh, ...de Portugal, de España y yo que vengo de Chile... ...que son culturas muy distintas... Eh, ...y a la vez también tenemos experiencia cada uno... ...con participación de niños y, y adolescentes... ...entonces hemos podido ver las diferentes experiencias... ...que se dan en estos lugares y cómo a través de la experiencia de cada uno eh, vamos nutriendo desde distintos eh, puntos de vista. Decidimos eh, explorar nosotros mismos y crear una metodología eh, por la cual a través de ella nosotros hemos experimentado la metodología que estamos creando para los propios niños. Entonces inicialmente empezamos con un proceso de exploración y de juego donde nos permitimos soñar que era como lo que queríamos y a través de procesos de divergencia eh, empezamos a converger de a poco y llegando a un resultado que a todos nos parece como pertinente y que en el fondo demuestra la voz eh, y la expresión de cada una de las voces, que es lo mismo que queremos trabajar con niños, niñas y adolescentes. Creo que es muy importante que desde la infancia, desde la primera edad, en el fondo uno se vea expuesto a instancias de donde tienes que expresarte, dialogar y tomar consenso, eh, porque la única forma de aprender estas eh, práctica democrática y el ejercicio ciudadano es viviéndolo, o sea, a través de la experiencia. O sea, no se puede esperar que cuando seas mayor de edad te digan eres ciudadano o ciudadana y ahora tienes que opinar y votar y tomar decisiones, sino que es algo que tienes que venir aprendiendo desde muy pequeño. Hay muchos estudios que aseguran que si una persona no desarrolla esta habilidades de ciudadanas y no logra eh, interesarse en la política antes de los 14 años, es muy difícil que las desarrolle después de forma como eh, amena con el, con el resto de las personas y de forma respetuosa.